Soy María Arana, arquitecta y parte de Saramariri Ecología, eh, organizadora también de, del Encuentro sobre Arquitectura y Convivencia, ABAT. Pues me gustaría proteger de las ciudades aquellos lugares de encuentro, tanto interiores como exteriores que tiene la ciudad, donde se pueden posibilitar espacios eh, de relación donde no tienen que ser eh, es únicamente espacios para la compra y, y el consumo, sino me gustaría conservar y mantener espacios eh, de encuentro gratuitos. Más que conquistar, me gustaría eh, que la ciudadanía eh, se vinculara eh, con mayor intensidad eh, relacionándose afectivamente con sus entornos. Y para ello, entiendo que es fundamental que el ciudadano conozca y entienda cómo es su ciudad, para poder valorarla y cuidarla. Pues más que abolir, me parece que el término es reducir. Me gustaría que, que el vehículo rodado no tuviera eh, prioridad eh, en la ciudad, ¿no? que fuera perdiendo poco a poco esa hegemonía que ha tenido hasta, hasta hace poco y que tiene actualmente. Me gustaría que el coche cediera un poco de espacio al peatón.